Venezuela para mí es como una buena madre, es una sola. Es una buena madre porque Venezuela la ha dado todo por sus hijos. Hoy es el tiempo de que nosotros demos todo por Venezuela. Venezuela para mí es tierra fuerte, tierra donde fluye la leche y la miel, tierra nacida del corazón de Dios. Lo podría resumir en dos palabras. Siento que es mi deber ayudar Dolor y compasión. Que es una necesidad hacerlo. He palpado esa necesidad tan grande que hay en el pueblo de Venezuela. Es el amor de Dios en mi vida. Quisiera ayudar más a las personas necesitadas. De que es el amor hacia mi prójimo. Quisiera que ese amor que Dios nos da a nosotros. Hoy son ellos. Dar de gracia lo que de gracia nosotros recibimos. Pero mañana puedo ser yo. Pido por la salud de los enfermos. Alfoli Vida es una asociación sin ánimo de lucro, cuya finalidad primordial es ayudar a las personas más desfavorecidas. Esta ayuda abarca a familias, niños, personas mayores, no solo cubriendo necesidades básicas, sino también educativas, sociales, etc. Uno de los programas de la asociación se denomina la TED para Venezuela. ¿Qué significa la TED? La TED es un vocablo de origen hebreo, cuyo significado es dar. La TED para Venezuela surge de la colaboración con la Fundación Un Regalo de Dios, ubicada en el estado Miranda, en Venezuela. A través de la Fundación recibimos información sobre las necesidades de las familias más deficitarias. Una forma de colaborar con este programa es a través del apadrinamiento de una de estas familias. ¿Cómo se realiza este apadrinamiento? Enviando, según las necesidades específicas de dicha familia, una bolsa o varias que contenga alimentos básicos, ropa, calzado, medicamentos y productos de higiene y sanitarios. Tu colaboración es muy importante y necesaria para ayudar al pueblo venezolano. Para ser partícipe de este gran proyecto puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico indicado abajo. Muchas gracias por tu colaboración.